un buen día ahora vamos a ver cómo encontrar la latitud y longitud de cualquier parte del mundo usando google maps simplemente nos vamos a nuestro lugar preferido del cual deseamos encontrar las coordenadas en latitud y longitud hacemos un clic en la parte inferior nos salen unas coordenadas estos números en este caso negativos y aquí tenemos las coordenadas de latitud y longitud también podemos usar Google Maps para convertir coordenadas geográficas en formato grados, minutos, segundos a grados decimales. Por ejemplo, yo quiero convertir estas coordenadas en grados decimales. Voy a copiar la latitud, espacio, longitud, busco el lugar y ven, aquí tengo... Mis coordenadas en grados decimales. También podemos encontrar las coordenadas geográficas en la barra de direcciones. Acá podemos ver latitud, longitud en grados minutos segundos o latitud, longitud en grados decimales. Espero que les sea de utilidad. y Muchas gracias por seguirme. No olviden contactarme en todos los medios sociales. Gracias.